Buenas noches gente, hoy en este video quiero comentar un tema de, del sistema de coordenadas de, que utiliza Revit porque pues he visto que hay mucha gente que tiene confusión con eso y pues voy a tratarlo de explicar como la forma más rápida y, y pues fácil de que se pueda entender porque pues esto lleva muchas veces a confusión y, y hay que entenderlo pues a la perfección para no tener errores cuando abrimos un proyecto vamos a cerrar este pero con ese voy a explicar vamos a abrir otro proyecto, tiene que estar, bueno, todos los proyectos tienen estas dos convenciones que ahí están movidas, pero vamos a abrir un nuevo proyecto para que lo vean, puede ser cualquiera, construcción o arquitectura, pero pues eh, da igual porque de todas maneras esos sistemas están en todas las plantillas de Revit, eh, las que trae por defecto, ¿no? las, eh, las otras que uno crea también se debería poder eh, lograr eh, pues, estos iconos digamos que están aquí voy a explicar todo desde un principio y con detalle pues para que no así se alargue estas vistas que están aquí que son esos triángulos con esos cuadrados son las vistas eh, dos familias ¿no? una que es como el plano de corte y la otra como es la referencia de donde está ubicado con respecto a los ejes de acá eh, esas, esas vistas cada una está orientada para que el proyecto se pueda visualizar en todas sus vistas porque una cosa importante es que eh, el proyecto está, o sea, digamos, el, eh, cuando se hace este objeto de entorno en 3D visualización, eh, y yo hago, por ejemplo, inserto cualquier cosa, un componente, por ejemplo, esto. Entonces mi eje X está hacia la derecha, perdón, eh, y así, perdón, eh, la, el X está a la derecha y el Y hacia arriba, y el Z pues está solo en la parte de arriba, o sea, en la altura lo que se ve aquí en el cubo X, Y y hacia arriba Z ¿por qué digo eso? porque pues estamos dentro de, un, dentro de un entorno virtual donde este objeto se representa en todas sus vistas entonces este objeto si yo lo muevo, lo roto lo pongo de cualquier forma o cualquier otro objeto, puede ser cualquier objeto no necesariamente una mesa por ejemplo este árbol ese objeto se representa en todas sus vistas y, y se visualiza a través de estos objetos que les explicaba. Esta, esta vista que es como un corte para mostrar hacia, hacia la derecha. Y esta hacia la izquierda y esta hacia adentro. Entonces ese cuadrado digamos que se nos forma ahí. Voy a, voy a hacer como un circulito, un cuadrado para que se, eh, para que se vea. Mm. Ese cuadrado que se nos forma aquí. Es el rango del de, de, área, de, de, digamos, el área el área útil que Revit deja más o menos para que uno pueda trabajar los proyectos. Esto se puede mover, igual si yo quiero mover las vistas y agrandarlo, pues lo puedo mover, no pasa nada. Pero pues eso es, es cuestión de proyecto, de cada proyecto. Esas dos líneas tienen más o menos 60 por 60, o sí, sí más o menos 60 por 60 de ancho, 50 por 50. Igual no importa tanto. Lo importante es que se entienda el concepto de que esto, son, esto es lo que se va a representar. Si yo cojo y lo muevo esto hacia acá, esta vista por lógica ya no se va a poder ver porque pues aquí está en una línea. Entonces esto ya en esta vista no se va a ver. Se va a ver en esta, y se va a ver en esta, y se va a ver en esta. Pero en esta vista no se puede ver, por lo que digo, aquí está la línea de corte y este es el objeto que le está diciendo a Revit. ¿Dónde está el delante, el atrás, el izquierdo y el derecho? Por eso tiene esta flecha que dice aquí, está, este icono que dice que está marcado, esta palomita Entonces, ok, una vez entendido todo eso, pues volvemos a poner esto acá Hasta ahí todo perfecto y todo, pues que, creo que es claro, ¿no? Es bastante claro los, los puntos que quiero mostrar Aquí en 3D se exactamente lo mismo pero pues es para explicar todo a detalle, ¿sí? Es para explicar todo a detalle Entonces nos volvemos aquí al proyecto en el que estábamos eh, Es exactamente lo mismo O sea, pues voy a. Si quieren, no sé si dejarlo pues aquí o, o lo puedo hacer acá en el otro O sea, aquí lo que, lo, que, lo que hay es un fraccionamiento, digamos Es exactamente lo mismo Porque yo creo que la gente se va a confundir Y va a decir, pero ¿por qué tiene dos proyectos y eso? Bueno, pues porque... Cuando vamos a hacer un proyecto de arquitectura, aquí en el 1, eh, tenemos, no tenemos esto así abierto, no tenemos todo, digamos, esto no nos va a salir así. Mejor dicho, lo voy a cerrar y lo vuelvo a hacer para que lo para que lo vean. Pero esto este es el resultado de lo que se va, va a obtener a través de lo que voy a explicarles. Entonces cerremos esto. Vamos a abrir otro proyecto. O, o sea, es igual, este nada más lo hice para que entiendan. El concepto de la visualización de un 3D que utiliza Revit. ¿Sí? Para poder explicar. Y en este vamos a hacer exactamente lo mismo. Resulta que yo ya quiero hacer mi proyecto y que voy a empezar a hacer, a aprender Revit. Y voy a hacer mis proyectos y mis viviendas y mis cosas. Entonces listo, inicié mi proyecto con, con la plantilla arquitectónica. Y resulta que aquí no hay nada. No, no están ni el Project Survel ni el proyecto Internal. Que son los dos objetos que nos van a servir para... Para orientar dónde están las cosas y que Revit lo tiene, pero no, no lo deja ver, porque aquí no lo deja ver, aquí no hay nada, solo están nuestras cuatro vistas y esas líneas internas que están, es que no existen, pero que, que nos, nos, ya lo expliqué en, en, en, en esta parte, que eso existe virtualmente en un entorno para que uno entienda pues, ese, ese concepto. Entonces aquí no hay nada, pero en la vista de planta de primer piso que es esta, Aquí no hay nada, pero si nos vamos a la vista site, que todas las plantillas tienen la vista site, eh, en la estructural, en la, la de, de pronto está oculto, pero también lo tiene que tener aquí sí si nos aparece todo. Este círculo y este triángulo que son el Project Survey y el Project Internal. Pero resulta que aquí no podemos hacer nada ni moverlo porque todo está... Aquí nos empieza a dar un poco de información, pero listo. Dejémoslo ahí y ya dijimos que aquí en la vista site sí se va a ver eso. Entonces cerrémoslo, cerrémoslo y seguimos en la vista 1. Entonces resulta que en, en la vista 1 nosotros vamos a activar Visibility Graphics y nos vamos a ir a aquí a la parte donde dice Site. Siempre verifiquen toda esta parte para que puedan hacerlo a la par como lo hago yo. Se van aquí a la vista donde dice, al, en la parte de Visibility y buscan donde dice Site. ¿Por qué sale Site? Porque Site es la vista que estamos mirando ahorita acá que es la que nos representa eso. Pero como estamos trabajando aquí el Visibility Graphics en la, en la planta 1, pues aquí también lo podemos ocultar y lo podemos ver. Podemos, ahí están apagados, porque si ven que ahí no hay nada, pero si yo los prendo, ambos, Survey, Project Base Point y Project Survey, que son los dos objetos de los que se está hablando, el círculo y el cuadrado, el círculo y el triángulo, nos aparece. Entonces, listo, resulta que yo ya tengo aquí para hacer mi proyecto y voy a arrancar, y esto no lo puedo mover. O sea, este este círculo, que es el project base, point, pero project base Point. Este sí lo puedo mover porque es como el punto base de mi proyecto. Donde yo puedo decir que este lo puedo mover a cualquier lado. Y no va a pasar nada porque yo lo que le estoy diciendo es que mi proyecto va a iniciar mi construcción. Mi línea de enrase va a empezar por acá. Ah, pero si ¿sí ven que se, se está corriendo el otro. Ambos están corriendo, cuando muevo uno se corre el otro. Porque ambos están estrictamente relacionados. O sea, le estoy diciendo a Revit que yo estoy moviendo este, este Project base Point hacia otro punto. De, de basado en esto que nos está diciendo acá. Que aquí dice las coordenadas norte, sur, este, oeste. La elevación. La elevación que es cero, porque siempre va a ser cero. Pero esta elevación también se podría cambiar cuando tengamos terrenos y, y ya a esta altura no va a ser cero Pero resulta que yo aquí sí lo sigo moviendo Inclusive aquí le puedo cambiar hasta, hasta la rotación del norte real O sea le estaría diciendo que mi proyecto se va a representar O sea que mis muros y mis cosas Voy a hacer un muro para que lo entiendan Mi muro empezaría haciendo así Y mi construcción empezaría a salir así Por ejemplo pero resulta que en estas vistas pues me va a quedar así como que triangular y eso, yo no quiero eso, pues no sé si lo quiero, de pronto lo puedo querer, pero ahorita no, no es, o sea, depende del proyecto, pero en este caso uno casi siempre trabaja los proyectos, el norte siempre va hacia arriba, o sea que estos muros casi nunca se deben dibujar así, sino que se deben dibujar, para que nuestra vista empiece a salir con respecto al cuadrado que veíamos aquí en la anterior. O sea, que todo se represente, digamos, de la forma cuadrada. Ahí me salgo un poquito del tema y yo sé que se van a confundir un poco. Pero es necesario explicar todo eso para que se pueda entender todo a detalle. Aquí, yo sigo moviendo esto. Este survey point, ahora sí voy a, digamos, voy a explicarles este, lo, que, lo que significa. Digamos, este survey point. Aquí nos dice que es interna, o sea, quiere decir que esta es la unidad de coordenadas, un Unit Coordinate System que maneja AutoCAD, que es el eje X y el eje Y. O sea, ese eje X y eje Y, como cuando lo vemos en AutoCAD, casi siempre lo vemos que está aquí, aquí en la parte, en la parte izquierda abajo. Porque en AutoCAD pues, no tenemos este project base, project base Point, pero este sí lo tenemos. El, el survey point que allá sería el, el WCS, Work Coordinating System. Y aquí nos marca que si sí están con respecto. O sea, que este nos está diciendo que este, este Survey Point está ubicado en 0000. Y al principio él nos los deja unidos. Él nos deja este, como lo veían antes, nos los deja este encima de este, en el mismo sitio. Pero nosotros los podemos mover. Les podemos decir que se desbloquee con este pin. Este también lo podemos desbloquear. Y ambos los podemos mover. De toda, es como si le estuviéramos desbloqueando todo para que nos deje, digamos, mover todo libremente. Si, no lo, si, si uno no los mantiene bloqueados, pues él va a tener siempre su restricción. Una con respecto de la otra, del otro punto. Digamos, si yo le pongo aquí 45. Como este está bloqueado. Ah, no, ahí lo rotó, sí, rotó el eje O sea, estamos moviendo como las unidades de coordenada de sistema Como que diciéndole Como cuando vemos esos planos de tocar Que están girados para trabajar terrenos Esto se utiliza bastante para ese tema de trabajar terrenos O sea, eh, aquí en Revit se puede hacer absolutamente todo Como yo lo roté a 45 Si ¿sí? ven que se me rotó se me rotó el Project Base Este es el internal, Este que es el, el internal Se me... Yo lo puedo mover así hacia acá izquierda y derecha perdón el de la izquierda es el proyecto internal y este es el proyecto la base del proyecto o sea quiere decir que mi base de proyecto digamos si yo tuviera un lote voy a dibujar lo que estaba diciendo si yo tuviera un lote con mi línea de propiedad aquí y si y si aparte de eso yo quisiera eh, eh, hacer lo que estaba diciendo que importar líneas desde AutoCAD desde terrenos topográficos y decirle que mis distancias no van a ser desde, la, desde el punto este o este sino que va a ser un, un levantamiento con coordenadas topográfico lo insertaría aquí por todos los puntos e inclusive aquí se puede insertar algún insertar un, eh, un número de coordenadas de sistemas desde MAP desde OptoEx, eh, de los programas de de, de terrenos de, de, de Autodex y los de Civil, los de civil card entonces para eso se utiliza esa, esa, eh, la, esta, eh, este que dice Create by, eh, Entering Distance and buildings pero para este caso pues lo podemos hacer como Sketch para dibujar un terreno como si digamos mi, mi línea de propiedad fuera o sea mi línea de propiedad significa que mi lote es este digamos que voy a inventarme un lote ahí re extraño pero pues son los de la vida real un lote así y ahí ya está mi lote, listo esa es, esa es mi línea de propiedad, o sea de aquí para allá, nada es mío por eso les explicaba lo que, lo que salía acá este cuadrado interno este cuadrado que yo dibujé aquí sirve para representar este mismo concepto, quiere decir que mi proyecto de aquí para allá y para afuera, no va, no va a salirse de ahí porque mi línea de propiedad es esta son todos muchos conceptos al mismo tiempo. No sé cómo voy a titular este video. Porque pues son muchísimos conceptos, pero es lo necesario para que se entienda. Se va a extender mucho. Yo sé que ya lleva mucho tiempo y que es más difícil que sí, 15 minutos. Pero es para que se entienda todos los conceptos. Listo. Entonces, digamos que yo quiero aquí, ahora sí voy a hacer mi proyecto. Ya diseñé todo. Y ya voy a dibujar mis muros. No sea así. Y mi casita va a ser acá, por ejemplo, mi lote, mi proyecto. Entonces todos estos muros le voy a decir que van hasta, hasta el nivel 2. Y lo dibujo aquí. Y bueno, supongamos que, no sé, cualquier cosa que se, me, que se ocurra que se me ocurra, voy a hacerla aquí y aquí. Y ahí está mi proyecto, ese es mi proyecto. Muy sencillo ahí. Eh, entonces, eh, lo que decía, aquí está mi, mi, mi línea de propiedad, o sea, mi lote. Aquí me dice editar tabla, es porque es lo que les decía: si, si, si quiero insertar puntos para referenciar con respecto a qué. Entonces, eso es lo que quiere saber Revit, por eso él no lo deja bloqueado desde un principio. Él quiere saber esta, este rectángulo hacia dónde lo tiene que reflejar con respecto al mundo, o sea, hacia lo que vamos a ver aquí en la realidad virtual y en el mundo real. Por eso, él dice, por eso él dice ángulo al norte real, y el norte real siempre va hacia arriba. Entonces, este norte real no debería ser cambiado, a menos que nosotros quisiéramos representar así como salía acá el proyecto. Entonces, si yo hago mi vista, él no va a tratar de mostrarme eh, de esa manera la visualización pero estos objetos, se van a seguir, estos objetos que son las vistas sí se van a seguir viendo planos. Yo aquí le puedo poner que tiene 3.000, pero sea 3 metros. Y Entonces, este, este, este número de coordenadas que nos está dando aquí, que es nuestra coordenada de X y, y y Z, es lo mismo que lo que decía, digamos, como los de AutoCAD, que nosotros veíamos que están referenciados hacia otros puntos. Es, eso se maneja de esa forma, digamos, si yo lo pongo acá, aquí le puedo volver a colocar aquí que tenga si sí, los mismos 45 y que mi, mi survey point internal va a estar en, en, en eh, o sea, este número es que me está dando acá están referidos a este, por eso digo que ambos están estrictamente relacionados y hay que tenerlos los dos en cuenta. Igual se embolata uno igual si, si, si, si quiere irlos moviendo y eso no pasa nada porque igual lo importante es entender el concepto aquí nos está diciendo que está a 32.453 en el eje norte-sur y a 9, menos 9.668 o sea nos está dando 9.668 este W, o sea nos está diciendo que desde aquí nos está referenciando este punto a este punto y para qué nos sirve eso pues porque cuando tengamos que ubicar un punto en las coordenadas reales lo podemos colocar con libertad diferente que si yo los dejo como viene Revit, que viene bloqueado todo viene como, como estaba acá, en la que veíamos aquí que venía eh, todo así, cerrado entonces no, no podemos hacer esas ubicaciones entonces nos sirve para poder ubicarlo y decirle que nosotros queremos arrancar desde acá, entonces desde acá, o sea nuestro nuestro nuestro nuestro nuestro punto base inter, interna, o sea la parte interna del de, eje x, el WCS, pues el WCS, el World Coordinate System, lo estamos moviendo, pero pues bueno, o sea en este caso lo podríamos, o sea lo que yo siempre hago, voy a darles el consejo de lo que yo siempre hago, igual esto se puede ir moviendo porque pues cuando trabajen con ingeniería civil ese punto no va a estar siempre acá, como lo vemos siempre en el AutoCAD, que lo veíamos en X, y, y y Z, que siempre lo veíamos en, lo veíamos acá en, lo veíamos aquí siempre como lo veíamos en AutoCAD, que igual los, los que trabajan en la parte civil sí me van a entender perfectamente, porque pues este, este punto de x X, y, y y Z también, porque aquí no lo muestra, no, no va a estar ahí. O sea, digamos, cuando insertamos puntos y toda la parte topográfica, pues eso no va a estar ahí, porque pues lo que decía, si vuelvo y lo pongo otra vez a 45, el vuelve y se corre. Vuelve y queda otra vez X y Y. Porque otra vez lo mismo, me está referenciando con respecto a este punto. Entonces, toda esa triangulación de conceptos, uniéndose con respecto a, a que nuestro lote está movido y que Revit necesita saber dónde es el norte y ubicarse en el espacio, eso es lo que manejan estos dos, esos dos sistemas, que sería el project, project Base Point y el Survey Point Internal. Entonces, Revit utiliza esas dos herramientas y esos dos iconos para ubicarse, para él saber dónde, dónde tiene que ubicar y cómo tiene que dibujar estos elementos de mi proyecto y cómo, y cómo tiene que medir las cosas. Si bien que ahí ya las no empieza, o sea, como está inclinado, pues es más difícil que él empiece a entender dónde están las cosas. Entonces, listo. Hasta ahí todo lo teórico y todo pues, un poco confuso para la gente que está iniciando. Pero ya cuando pues, lleva más tiempo y, y empieza a trabajar con los proyectos ya reales, esto, es, esto ya es avanzado, digamos. Esto, esto no es para personas que están... O sea, estos ya son conceptos más avanzados que necesitan más tiempo para digerir. Pero, pues, no significa que no lo puedan entender. O sea, es, eso es, es, es la gente que ya viene de AutoCAD, pues lo va a entender fácil. Y, eh, pero se demora, tiene, tiene, tiene su, su, su, su, su, su nivel de complejidad. Pero, es, o sea, a la vez es sencillo, sino que hay que dedicarle el tiempo para entender esas cosas. Eh, para, sí, para entender esas cosas. Entonces, otra vez resulta que nosotros lo tenemos bloqueado. es lo bloquea y lo, o sea, ese, ese bloqueo y desbloqueo es como para que para que no lo, nosotros lo podamos manipular y lo podamos como bloquear y dejar en un solo punto y no, y sí para él de todas maneras se sigue moviendo porque de todas maneras sigue estando relacionado como lo explicaba entonces vamos a, a volver a poner otra vez en cero para que esto se nos, el, el proyecto eh, el survey point vuelve otra vez se nos quede otra vez como debería ser en x y en x y, y así como está acá entonces resulta que yo voy a poner aquí ese survey point, por eso es que trae esas, esas manejitas que trae en el centro, ese, ese más, ese cruz que se alcanza a ver ahí. Es para que nosotros lo ubiquemos, digamos, por ejemplo, que mi, mi topógrafo me tomó este punto acá. Este punto acá que está a 14.956 y menos 7.304.7. Ese punto nos lo dio eh, un estudio topográfico donde nos dice que eh, la elevación puede ser otra, puede ser 500, 1000, 2000, 2600, lo que sea. Metros sobre el nivel del mar Pero pues ahora no, no sabemos Pues le vamos a dejar en cero Pero pues ese punto debería, podría estar en la parte alta Podría ser un metro, 10 metros, diez mil metros eh, Porque en el corte pues sí se nos va a ver que O sea, en la parte de abajo Pues el punto puede estar acá Y el otro puede estar acá Cosa que pues el, el, el corte de nuestro terreno se nos va a ver así hacia Hacia, hacia arriba pues entonces listo. Este punto ya nos ya le dijimos que está hacia allá. Ahí lo tenemos desbloqueado, lo vamos a bloquear a ver si no lo deja seguir moviendo. Si no lo deja seguir moviendo. Eso es básicamente para que él, o sea, es básicamente como orientación interna del programa, pero ya aquí nosotros le podemos decir que este project este project base point, o sea, ahí nos está diciendo project base point significa punto base del proyecto, o sea, nuestro, nuestro punto de enracia, o sea, nuestro nuestro donde vamos a empezar a construir el proyecto. Eso es lo que significa este Project Base, o sea, punto base donde vamos a empezar a replantear nuestro proyecto. Digamos que eso está allá, y aquí va otro muro, que viene, por ejemplo, así. Entonces, digamos que este lo podemos mover, y vamos a decir que aquí, en este en esta línea torcida que, que queda nuestro muro hacia allá, bueno, eso ya todo depende de, de, del diseño, pero así van a ser los casos extremos para que entiendan, estoy haciendo todo lo más extremo para que, para que se entienda, y ahí lo ponemos acá, entonces ahora sí ya, si me entienden, ahora sí ahora sí ya Revit, ya otra vez la línea, que nos, nos, la línea virtual que yo trazo, pero es una línea virtual para, para entender, nos está diciendo que, otra vez nos está referenciando, ¿sí? él está diciendo desde aquí, desde el project internal, desde el survey point eh, no sé lo que significa este, esta palabra survey pero podemos hasta cambiar, mire, podemos podemos decir que ese survey es otro hasta la podemos duplicar pero pues ahorita no no, no. podemos hacer varios puntos porque pues si tuviéramos varios levantamientos y decirle que otro va a ir por acá, por ejemplo Pero eso es para proyectos donde ya son proyectos más de ingeniería Eso son para redes, para hacer cosas donde vamos a tener una altimetría diferente Para hacer una tubería inclinada Para hacer cálculos de, de inclinaciones de tubería Con respecto a terrenos Pero pues aquí en la parte de terrenos nosotros vamos a hacer es un terreno pues, sencillo no, no, no, no es tan complejo lo que podemos hacer con redes Entonces, listo, ahí ya tenemos otra vez acá tenemos el base point nos está diciendo que es 0 si, si yo lo empiezo a mover, si yo le marco aquí porque eso yo es lo que se van a confundir. Si yo le marco cero, él se empieza a correr otra vez a donde, al punto de inicio al punto de inicio, pero está desbloqueado. Entonces ahí viene el, el, el trick, el, la parte de nivel Si le digo aquí, clic derecho, y le doy mover a, a, la, a la localización inicial... Él se mueve otra vez al centro, si ¿sí ven, a la parte donde iniciamos todo el proceso. Y este 17 tan tan tan tan otra vez nos está marcando con respecto a la línea de allá. Entonces, si ¿sí me entienden, lo que hay que hacer es ubicar este punto donde estaba. Aquí. Donde va a arrancar mi proyecto. Ahí va a arrancar mi proyecto. Ahí voy a empezar a construir mi edificio. Está en la elevación. X, pero puede ser 50 metros, lo que decía, listo, hasta ahí va a arrancar y este norte, S es la, lo que decía, la referencia con respecto al otro entonces, hasta ahí, o sea, digamos, si yo los muevo, o sea, así podría ir trabajando o sea, ahí ya podría ir, o sea, ya si yo hago esta línea la puedo borrar porque pues es solo para una guía, pero como estoy en la vista 1 pues por eso es que eso viene oculto, porque es algo que nos confunde hasta cierto punto. Y otra vez lo podemos dejar así, ahí está desbloqueado, ya lo podemos dejar quieto. Porque ya vamos a decir que nuestros muros se van a empezar a construir desde este punto. Siempre verificar que verificar que si en que yo lo muevo y ya él se empieza a mover con, con el muro, porque él ya, él ya, ya lo desbloqueé. Entonces él, él dice, uy no, pero o sea que están moviendo todo el edificio o sea, todo el edificio se está moviendo él, él, él es inteligente en esa parte sí. él, él dice no este, estos puntos se están replanteando o sea, quiere decir que por alguna razón movieron el proyecto entonces es muy interesante esto porque pues, si ven que el proyecto se mueve pero siempre mantenerlo dentro de la dentro de este cuadrado virtual que mostraba aquí para que no se salga de las vistas y no, ¿sí? no genere error este ya lo podemos cerrar pero pero interesante este, este, este movimiento para mí también es nuevo porque no había visto que Revit pudiera hacer eso o sea pudiera mover con respecto a eso y, y mueve absolutamente todo mueve también el mueve la parte interna de los mueve, o sea, si me entienden ahí está todo, absolutamente todos los conceptos que explicaba en este video tan largo Ahí se está moviendo hasta la parte la parte de las vistas. O sea, es como que este punto está dominando todo todo el, todo el concepto ahí. Pero desde que yo lo tenga desbloqueado, desde que yo lo tenga así como está sin el, sin, está, está bloqueado, de todas maneras esa línea virtual, esas dos uniones, se nos está de todas maneras eh, generando, ¿sí? Si yo vuelvo y lo muevo, vuelvo y se, y se mueve se mueve todo completo. Entonces vamos a, a dejar así y ya está abierto. esos, esos son cositas ahí que igual eh, eh, se le puede ir moviendo hacia adelante y hacia atrás. Pero siempre sabiendo, hay que saber lo que se está haciendo. Otra vez, ahí nos dice que está a 16 metros. Si yo lo muevo ya me dice que está a 15. O sea, sigue referenciando con respecto a este punto. Este sí si no nos no deja mover, no nos deja cambiar las referencias. Porque, como decía, ambos están estrictamente eh, localizados. Y bueno, ese, ese hasta ahí, digamos que otra cosa adicional, hasta ahí. O sea, ese es lo que, pues yo no sé si, si me habrán entendido. De todas maneras, y sí, pues si no, si, si me dice entender, si me hice, eh, si explique, entender bien. Eh, es un poco complejo. Yo sé que no es tan fácil de entender así solo con palabras, pero metiendo mano, es que uno se da cuenta y entiende estas cosas, por ejemplo lo que decía, yo no había visto que si al mover esto él mueve absolutamente todo cuando yo lo desbloqueé, si yo lo vuelvo y le digo que le doy clic derecho y no me deja mover a la selección porque está está, está sin bloquear, si yo lo desbloqueo y le digo otra vez que mueva la Startup Location vuelvo y lo mueve por allá, entonces pues es bueno y, pero hay que ir haciéndole, metiéndole mano. Bueno, Vuelvo a dejarlo otra vez bloqueado porque ya quiero que mi proyecto va a localizarse ahí. Ahí ya, ya si ¿sí me entienden, ya ya, ya, ahí Revit, ya entiende que el muro principal donde se va a arrancar a iniciar es este. Si yo después quiero ir haciendo mi, mi, sí, ya, ya aquí nos empieza a complicar mucho más, si ya yo le digo que este punto aquí, ese va a ser ese, ese punto de... No, de Sí, Norte, ahí me está dando otra vez lo que, lo que decía al principio Si ¿Sí me entienden por qué el proyecto tiene que ser desde un principio antes de iniciar Tiene que estar ubicado con respecto al norte hacia arriba Además porque según las normas internacionales El norte siempre va hacia arriba O sea, nuestro norte siempre debería ir hacia allá Que nosotros lo podemos modificar aquí como les decía Si yo le pongo aquí a 45 se rota, se rota este pero siempre, ahí ya nos está diciendo que el nuestro, si sí nos está referenciando con respecto a este punto, pero ya ahí se entiende, o sea, ahí ya, ya son palabras ya que sobran, porque pues igual, ahí ya se entiende que se está referenciando con respecto a que el norte es hacia arriba, y así nuestro lote sea diferente, si por ejemplo nuestro lote fuera así, no importa, porque pues igual... Eso, eso ya son, o sea, son conceptos que, que lo van a ver Es cuando ya van a hacer un, van a hacer un proyecto real Pero pues están súper chéveres los conceptos Para, para eso Es, es, es entre medio y avanzado todo lo que lo que he dicho Entonces, adicional de eso, ¿qué más? pues No, o sea, ah bueno, como estoy en la vista 1 Lo que decía, ese, ese punto ahí Ya lo, lo, lo, lo dejamos ahí Vamos a... a Vamos a hacer otro spot coordinate acá. Y ahí me da la distancia. Sí, eso es todo para la orientación de Revit. ¿sí? Es lo que estaba explicando antes. Es todo para que él sepa dónde están las cosas y de dónde, a dónde las tiene que referenciar. Para que después, ya a la hora de hacer los, las cosas, él sepa con respecto a cuáles son esos 90 grados y dónde está. O sea, básicamente... Ese Project Base Point, donde arranca el proyecto, y este Project Internal, este Project Internal, Survey Point Internal o Punto Internal, es nuestra nuestro unidad de coordenadas de sistemas. Aquí, como decía, se pueden tener varios, porque se pueden tener otro acá, otro acá, otro por acá, donde allá no sé, un mojón, una parte del terreno, eh, un árbol, algo que, que sea una cosa inamovible. Pues para que digamos que no vaya a variar, ¿sí? digamos que yo tengo aquí un árbol muy importante en mi proyecto que no se puede tumbar, no se puede derribar, porque porque sí, porque no deben dañar la naturaleza. Entonces, tengo que dejar ese punto ahí. Entonces yo podría también hacer lo mismo, hacer otra igual a estas. Y decirle no. Este punto aquí, este punto con esa distancia de norte a este eh, va a referenciarse eh, con otro con otro eso es un poco más complejo la verdad hasta ahí llega lo que hasta ahí llega lo que yo he trabajado porque ahí digamos si, si se hiciera otro otro tenemos el word coordinate system acá y se si le, le, le, le insertáramos insertáramos otro le insertáramos otro en, en, en, en el site nuestra propia otra otras distancias acá ya la cosa se empieza a hacer mucho más compleja pero pues yo no lo he hecho entonces pues hasta ahí podría decir porque este sería para otro para otra oportunidad yo no lo he hecho insertándole puntos desde Excel por trabajando ya directamente con los ingenieros ustedes saben que si ya es con la información topográfica y también También no todo no lo podemos que saber los arquitectos O sea, también tiene que o sea, haber otro, otros puntos de referencia Como el que estaba acá Que ese también cuando le di doble clic Se, se, se me palomió una opción para... Vamos a, a borrar esto para que se... A ver si se deja... Sí, cuando ya leí aquí Insight, miren, ahí me, me salió la parte de, si yo quiero usar orientation y posición del proyecto eh, al sitio con relación a los otros edificios. Eh, hay, many, hay muchas formas de, de... Sí, ahí me está diciendo, me está confirmando lo que yo estoy diciendo. Muchas formas de, de referenciarse con otros sitios. Entonces quiere decir que yo puedo hacer otro que se llame... Que se llame el edificio X. Ese edificio X lo tengo por allá en algún lado. Ah, pero... Mmm, el internal, ahí es El internal siempre tiene que quedarse internal porque ese es el, el que el Revit maneja su base. No, no debería uno ponerlo current. O sea, dejarlo que, que sea el principal. Este edificio X. Vamos a ver qué, qué propiedades, si yo le hago así, vamos, ya lo dupliqué. Y la I. Esa es la interna. Vamos a poner como si hubiera un edificio, digamos, acá. Hasta ahí llega, pero hasta aquí ya es improvisación porque la verdad nunca he hecho eso. Pero pues bueno, ya igual de todo, de todo se puede aquí en YouTube. Para eso, pues es mi canal. Se puede hacer. No se debería hacer porque, digamos, este debe ser el internet. Ya, ya tendría que tendría que generar otro. otro otro unidad, otro unidad de sistemas para para que para poder pero pues no sé entonces por qué me deja bueno pero igual eso ya es, lo, lo dejo para la siguiente una duda y también de tareas si alguien sabe para que me diga que eh, este o sea cómo hago para referenciar que quiero hacer otro survey allá entonces esto se debería poder copiar pero no se puede o se debería poder crear otro similar. Pero tampoco se puede. Bueno, pero pues de todas maneras creo que se entendió todo el concepto. Siempre, digamos eso que yo hice ahí. Como no me está funcionando para nada. Siempre, digamos, si yo ahí improvisé un poco de cosas que no que no, esta parte no sabía. Entonces eso yo lo voy a borrar. Siempre hagan eso. Porque si se empiezan a mover todavía lo loco. Pues ya... Sí, se van a volver locos. Y también de paso Revit también se va a volver loco Porque no vas a ver nada, no vas a ver, saber... Pero son cosas que... Son cosas que... Que es... también toca meterle manos, ¿sí? No podemos tampoco tenerle miedo a Revit. Eso... eso es una cosa... Por eso yo que no sabía cómo iba a llamar este video, pero pues bueno. Eh... Bueno, gracias y, y ojalá que... Eh, les sirva Y les sirva sobre todo a ustedes A la gente que, que está detrás del computador Allá como yo estoy ahorita O sea, porque a pesar de que me, eh, Estamos lejos Digamos, se puede haber una eh, Sí, una Una unidad Y, y, y que estos Conceptos pues eh, Sirvan Y de pronto Ya digamos, también para para hablar con otra gente, yo básicamente para eso es que subo los videos y, y listo, bueno eh, gracias y, y buenas noches, ahí ya queda nuestro proyecto sin, sí, pues lógicamente, ah, esta línea en 3D la podemos borrar, porque pues esa línea no no, si sí, no, no esas líneas no se, no se deberían ver ahí ya está nuestro proyecto, muy, muy x pero pero espero que se haya entendido. De todas maneras, si ya algo no me hice, no me hice entender, pues, eh, pues me dicen. Y de todas maneras yo lo trato de, de buscar de pronto otra forma, si no se entendió. Pero pues yo creo que con ese video tan largo se tiene que haber entendido. <risa> me ha varias veces lo mismo. Listo, casi 40 minutos. Vale, entonces gracias y adiós. Y esto lo podemos cerrar, porque no... Ya, ya, ya, hasta ahí llega. Adiós.